Bueno, pues buenos días. Eh, el usuario Kevin Camos me, me ha hecho una petición este último vídeo que he subido. Me está eh, preguntando que <coughs> cómo puede acompañar canciones. Me imagino que canciones en general, no creo que sea solamente canciones de bluegrass canciones en general con, con el banjo. Me imagino que se te refiere también al banjo de cinco cuerdas. Ah, bueno, pues voy a hacer un capitulito, un poco lo que yo hago cuando me pongo a hacer jams, ¿vale? Jams conmigo mismo, es decir, con el ordenador, o incluso a veces que, pocas veces, pero alguna vez que he tocado así en tipo barbacoa y tal y ha salido algún tipo de canción que no es la típica de Bluegrass. Bueno, eh, bueno, lo primero que hay que decir es que eh, el banjo tiene una limitación, entre comillas, es una limitación totalmente superable, pero que partimos de ella, que es que el banjo está afinado en Sol. ¿Vale? Sol abierto. Cuando yo doy las cuerdas al aire tengo un Sol abierto. Entonces, eh, el hecho de que tenga el, el drone, la cuerda que sea más simpática, el drone, es decir, la que, sobre la que repiqueteamos está en sol, eso va a implicar que eh, todo lo que no sea tocar en sol o algo parecido, es decir, algo alguna relativa, mi menor, eh, do o re prácticamente, pues eh, no va a sonar, ¿vale? Va a sonar mal, va a sonar desafinado. Y esa cuerda, pues evidentemente, si estamos tocando con un baño de cinco cuerdas, pues hay que tocarla, porque si no, no estamos tocando el baño de cinco cuerdas. Lo digo por algún vídeo que hay por ahí de alguien que no había un vídeo que se ha hecho muy, muy famoso, viral, en el cual hay una persona tocando un baño de cinco cuerdas con púa, como si fuera una guitarra. El tío toca de puta madre, el vídeo es la leche, pero eso no es tocar el baño de cinco cuerdas, eso es tocar el baño a la, como una guitarra, que no es lo mismo. Bueno, entonces, bueno, eh, como comentaba, esto es una, un hándicap que podemos solventar, pues, con un capo. Aparte... De eh, los, los spikes, si eres un banjista de los buenos, bueno, bueno, como por ejemplo el johnny el Trishka o cualquiera de estos que vale que, que son buenos, pues esto, eh, tocan lo que sea en cualquier afinación. vale Se buscan la manera de no tocar la cuerda quinta y eh, cuando la tengan que poner, pues siempre en la escala. Vamos, eso es posible. Y de hecho, yo tengo algunos temas tocados en faro que yo sea un, un banjista bueno. Tengo temas en Fa, tengo te temas en, en, en. ¿Qué más? En Si, sí, que digamos que no, no pongo capo y estoy tocando con. con eh, y en Do también, y no estoy poniendo capo y estoy tocando en la tonalidad. Pero bueno, para no complicarnos la vida, vamos a hacerlo así. Bueno, corto para no hacerlo demasiado pesado este plano y cambiamos. Bueno, de acompañamiento hay como dos tipos de acompañamiento principal. Por poner algo, ¿eh? Por poner algo. El acompañamiento que es, el, el, por ejemplo, eh, en el cual no voy a... Básicamente voy a hacer lo mismo que haría una mandolina, ¿vale? Que es... Esto se llama dumping en el, la jerga de, de los banchistas, ¿vale? Entonces, si yo me sé los acordes del, de, de la canción, imaginemos que es Sol, eh, Mi menor, eh, Do, Re, que es la típica, ¿no? Entonces pongo aquí el Mi menor vale, luego el Do y el luego el Re entonces o sea, haría algo así como para hacerlo un poquito más interesante entre comillas eh, bueno, pues estos acordes son los del despacito y los de... vamos a poner el despacito a ver si lo tengo por aquí, lo voy a buscar en despacito agárramela un poquito Échame el pellejito para atrás un poquito, despacito, a ver si sale la puñetera canción. Voy a dar un poquito para adelante rápido a esto. Aquí está el, el Luis Alfonso con el, el, el gilipollas este del sombrero tocando la cosa esta. Entonces, lo primero es sacar la tonalidad. Y esta creo que está en una tonalidad de esta ajena al baño. Es decir, que creo que está en sí. Vamos a ver. Hay que tragarse ahora el puto. A Nicky Minash que me han dicho que, que cuando se sienta en el bate eh, tiembla el suelo. Aquí empieza. Entonces voy a ver el tono. sí, está, vale, me no, voy a parar un momento, ¡Sosie! que te ya. Eh... sí, vale, aquí, esto sería si sí mayor, vamos, empieza con el si sí menor, no es que esté en si, sí, está... este es el, el, el acorde, la sexta menor, que es la típica de, esta, de estas progresiones, entonces va a ser si, sí. Como ya la progresión ya la sabemos, que es la misma de siempre, es Si menor, luego se va a ir a Sol, luego se va a ir a Re, y luego va a volver a... y luego se va a ir a Sol, Re, luego Sol, La, ¿vale? Esos son los cuatro acordes. Entonces va a empezar en Si menor, Sol, Re, la, esta cuerda no entra. Entonces, ¿qué hago? Pues no la toco. Por cierto, está esa ahí ya. Coño, es que te la tengo puesto el, el spike. Vale, entonces, lo que estaba haciendo. Pues, Si menor, tengo este Si menor, o también puedo poner este, que me va a resultar más fácil vale Este si es menor, que sería todo este el acorde completo, La si no entra para, eh, perdón, sol no entra para nada, ¿vale? Entonces solamente entraría cuando pongo el acorde sol. Entonces haría con vamping, vamos a poner la canción. Ahí está haciendo rolling, ¿vale? Pero bueno. Chau... Bueno, para allá que... lo que quiero decir que para acompañar esta canción pues vamping, vale se me ha escapado porque cuando ya empezaba empe empezaba a hacer rolling. Nos limitamos a las tres cuerdas. Lo que estaba haciendo era... Que es un, un rol sincopado que, que le, le puede entrar perfectamente, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué sale. Sigo. Solo que estoy haciendo ahora mismo, pues como tiene el, el, el ritmo este típico del reggaetón, pa ca pun pues yo estoy haciendo lo mismo. bumping también, pero siguiendo un poco el ritmo de la canción. Por cierto, esta muchacha, esta muchacha ya está, va a ponerle un piso, eh. Bueno, eh, a ver si se me ocurre algo de rolling. Pongo la canción. <risa> Haz una cosa aquí, antes de que siga. Cuando estoy haciendo el sí, no puedo meter la quinta. Cuando estoy haciendo el sol, sí. Y es más, puedo hacer cosas al aire como... Que son de sol, ¿vale? En el re también puede entrar. Puedo meter todas estas cosas típicas de, de Bluegrass. Lo que estoy haciendo es poniendo el... El acorde completo y alternando el bajo entre la cuerda cuarta y la cuerda tercera. Y cuando llegue a la la quinta, que está un poquito desafinada, la quinta es. es sirve para el si. perdón, para el si. Para la séptima, digamos que entra un la séptima y la podemos tocar al aire. Vamos a ver si puedo meter. Estoy improvisando, ¿eh? Roll más avanzado. ya Y bueno, aquí estás viendo un poco lo que, lo que puede servir para, pues para esta canción o la que tú quieras. Lo que he estado haciendo ahora aquí al final es, como me sé los acordes, o me lo sabía, por aquí debajo, pues he intentado poner la, las inversiones en vez de aquí, aquí, para, para hacer variaciones. Este tipo de temas son muy fáciles de acompañar porque son siempre los mismos cuatro acordes y todo el rato lo mismo. vale Venga, eh, vamos a hacer esto como primera parte. Haré una segunda parte con otro tipo de tema.